¿Qué pasa amigos? Soy Killer y estamos de vuelta con el blog del Killer Sí, vuelvo a traer esta sección al canal Que bueno, que espero que tenga muy buena acogida Ya estuve subiendo vlogs del Killer Incluso algunos vídeos que no tengan nada que ver con el canal o oh, oh, oh, Lo suelo subir en esta sección Pero oficialmente vuelven eh, Vuelven al canal la sección El blog del Killer ¿De qué trata esta sección? Bueno, pues tratar de hablar de tema variado. un blog, lo no que viene a ser un videoblog, lo no que viene a ser un video blog. Por ejemplo, en el blog de hoy voy a hablar un poquito de mí, voy a hablar de quién alquila, quién alquila el SAMU, quién es el MENA que estoy viendo ahora mismo por aquí, y qué polla hace y, y a qué se dedica. Bueno, pues os diré, es que estoy aquí, estoy con la garganta amarillo, os diré que en esta sección vosotros podéis elegir qué tema queréis que hable. Antes de nada, ¿y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vosotros podéis comentar en los comentarios del blog. Killer, me gustaría que en el siguiente vídeo hablara sobre los gatitos. ¿Qué opina? ¿Qué prefiere gatos o perros? ¿O qué opina de los gatos? O más, pues si vais a comentar algo y veis que alguien ya se ha adelantado a vosotros y ha comentado y ha propuesto eso, pues votadlo. Eh, la petición con más votos. La si está dentro de unos de estándares aceptables de YouTube, hablaré de ello. Eh, que no, pues yo cogeré la que más me guste. Así no es fácil, ¿vale? Yo tomaré nota y, y os pondré en pantalla. Y después, pues, Eduardo, no sé qué, me ha um, dicho que hable de esto y ha sido el que ha, el que ha tenido más votos. Y yo, pues bueno, pues eso bueno, os diré, eh, ¿quién soy yo? Bueno, antes de nada, eh, Deciros que, bueno, aparte de aquí me, me llamo Frank, ¿vale? Eh, Francisco Javier, pero Frank para los coleguitas, para los amigos y bueno, pues todo el mundo me dice Frank. Vale, eh, soy de España, de Andalucía de Jaén. Un pueblo, un Jaén y de un pueblo de Jaén, muy bonito. que lo sabe, pues podrá buscarme. Por ahí. ¿Qué más? Pues bueno, eh, ¿a qué me dedico? Eh, actualmente, por desgracia, estoy desempleado. Estoy felizmente casado, vale. me casé el, el 30 de junio de 2018 vale, ya también. Eh, Con Carolina, ya sabéis, Carolina eh, es quien eh, es Ha jugado conmigo mucho a Ion, algún día saldrá Creo que te sale por ahí por la foto Está en esa foto de ella, ahí está ella, sí Pero algún día si la convenzo pues saldrá por aquí En carne y hueso, si no pues saldrá virtualmente online en algún juego y bueno, lo que más me suelo dedicar es que soy dibujante y diseñador gráfico. Es lo que soy. Es mi actitud, es mi dote, mis habilidades. Pero por desgracia no la estoy desarrollando en ninguna empresa. Pero eh, lo suelo desarrollar como freelance. Es decir, a veces me sale algún otro trabajo, algún eh, creador de contenido de Twitch o de YouTube, contacta conmigo y le suelo hacer banner, eh, emotes para Twitch u otra cosilla. Tengo página web, que algún día lo diré porque la estoy reformando Pero sí tengo un vídeo promocional muy chulo Que ya he estado compartiendo por Facebook Y que os voy a mostrar Dura un minutito Pero para que veáis eh, lo que soy capaz de hacer Y mucho más, ¿vale? Lo voy a poner y bueno, te paso, pues Si eres un youtuber ¿Conoces alguno? ¿Eres a streamer en Twitch? ¿Conoces a alguno? O va a empezar en esto y necesitas a un diseñador gráfico o a un dibujante que te haga cosas de calidad, contacta conmigo. Claro, tan gratis no hago nada porque yo vivo de eso. Pero siempre suele hacer alguna que otra ofertilla. Os voy a poner el vídeo y ahora seguimos hablando de mí. Hey, hola, ¿eres streamer o creador de contenido? ¿O tienes pensado empezar en este maravilloso mundo? Seguramente necesitas banner para tus redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, la show para tus directos y un sinfín de material gráfico para todo tu contenido. Pero tranquilo, no te preocupes, en Colmo creamos tus iconos para Twitch, banner para tus redes sociales o vídeos animados para que lo uses en tu canal como más te guste, creados con la mayor calidad y siempre super originales y a tu gusto. En Colvo tienes todo lo que necesitas, dibujo, diseño gráfico y multimedia. Recuerda, contacta conmigo en gmail.com y hablamos sin ningún compromiso. Si aún así necesitas algún trabajo de diseño gráfico o dibujo o edición de vídeo para cualquier otra cosa, puedes también contactar conmigo. Mándame un email con tu idea y hablamos. Bueno, ya habéis visto un poquito de lo que soy capaz. Eh, como ya he dicho, soy dibujante, diseñador gráfico y editor multimedia. Que lo que viene a ser, pues, tanto creación de vídeo, como grabación de vídeo, como creación de audiovisuales. Es eh. sí, decir, aparte de esos, pues, bueno, sé componer algo con el programa Fruity Loop eh, Y bueno, hago un, todo lo que viene a ser lo audiovisual lo manejo perfectamente. Algo más, algo menos. Pero bueno, se me da muy bien eso y lo llevo mamando de hace ya muchos años. Aparte, eh, mi tiempo libre colaboro con mmm, dos plataformas eh, físicas. Eh, es decir, por un lado eh, colaboro con un periódico local de aquí de la provincia, Vivir, se llama, eh, haciendo viñatas. Si hago mensualmente, uy, hago viñata, eh, ahora le poner por aquí alguna. Hago viñetas que tienen que ver con algo del mes. Por ejemplo, este me he pasado, ha sido Halloween y he puesto una, una viñeta que tiene que ver con Halloween. Eh, así. Eh, me estoy expandiendo, así, eh, vivir aparte de mi pueblo se más por más zona. Así que también estoy, me estoy aprendiendo a esos periódicos. Y también colaboro mensualmente con uno o dos programas por mes en la televisión local de mi pueblo. ¿Vale? Que se llama Vivir TV. Ahora le dan vuelta a cambiar el nombre, se llama Vivir TV. Y colaboro con un programa de videojuegos, informática y nuevas tecnologías eh, Empecé hablando sobre mucha nuevas tecnologías, pero debido a que el tema era demasiado tecnológico Para la audiencia que yo tenía, pues me decidí más enfocarlo a lo que era videojuegos y a informática ¿De qué hago? Pues a veces... Eso sí yo lo puedo pasar por aquí, si queréis, os lo puedo poner un link abajo, por pues, si queréis verlo, eh, en, el, en la información de vídeo. A veces, bueno, a veces hago una lista de top juegos free de Steam, lo desarrollo, hablo un poquito, el problema, el problema suele durar media hora, media horilla por ahí. Eh, traigo noticias de informática, traigo noticias de videojuegos, hablo de un juego de PC, hablo de un juego de Android hago eh, una review por ejemplo esto va a ser lo próximo que voy a hacer de review vale es eh, un aparato que me he comprado para poder leer ahora voy a mostrar ¿vale? para poder leer discos sata eh, disco ata y demás vale tengo ya uno pero con este me va mucho mejor porque como yo tuve un ciber hace muchos años un cibercentro un café, con 22 equipos eh, tengo muchos discos duros eh, guardados y bueno quiero lo que es formatearlo y demás para intentar venderlo aunque sea por día euros o sea barato ¿verdad? son discos antiguos un discos de 180 gigas pero bueno alguno habrá que tenga que ya para algo y si lo vendo por algo pues mira mejor que tirarlo va a base el tema que es el tema que colaboro con un programa de televisión eh, como presentador y guionista y la verdad que bueno me gusta bastante el tema este la verdad eh, yo eh, os dije que iba a hablar de mí, me he ido por la, por la rama. Y eso, eh, cuando hablo de mí, eh, ¿por, qué, ¿por qué Killer Sound? Es decir, ¿por qué Killer? Todo se remonta a los años 2000, al año 2000, por ahí, cuando abrieron el primer cibercafé en mi pueblo. Estaba el juego Quake, el Quake 2, y claro, eh, había nada más que 6 PC, eh, 5 o 6 PC, ordenadores. Nos metíamos a jugar en red, claro, me tuve que inventar un nick, no iba a ponerme Francisco. Pues me inventé Killer, pero claro, Killer como no me gusta tampoco ser muy... Me gusta ser original, vargas en la redundancia, pues dije Killer se ve demasiado solo. Luego busqué mi juego favorito, porque entonces, bueno, y sigue siendo, que es el Metroid. Claro, yo no, no sabía que en Metroid eh, la prota Samus Aran era una mujer, que no me importa. Así que ojí Samus. Y me puse Killer Samus. Y a partir de ahí nació mi nick de Killer Samus. Que a lo largo de los eones he ido usando. Tanto lo usé ahí, luego abrí un yo que duró cinco años y 5 meses. Una empresa, me fue muy bien. Tuve huevos de duro bastante, lo cual la gestión fue buena. Eh, luego cerré por tema económico y demás, como todo tiene un comienzo, tiene un fin Y aprendí a partir de hice muchos amigos que me llaman Killer, me dicen Killer eh, Ahí conocí el linaje, ahí conocí a Ion Luego empecé a jugar a Ion conocer recibe a Dale Caña en, en el servidor privado Diamond Core eh, bueno, se llamaba primero Charles Legion Y luego le pusieron Diamond Core Studio De hecho, sigo en contacto Con el con el que fue GM También fui GM ahí Vale, un GM secundario, pero fui GM Ahí aprendí bastante de ese Ion De esa versión, puesto que ahora cambia bastante Y bueno eh, Ya, eh, la verdad No hay mucho que contar de mí Simplemente que es eso Que soy un fanático del dibujo, del diseño De la ilustración, de todo eso y que me encantan los juegos, eh, mis favoritos son los shooters Aparte de los MMO, los shooters, si Jalai, Quake, Unreal, todo eso me encanta. Es eh, una espinilla que tengo clavado del canal que me gustaría, me gustaría traer ese material al canal, pero si lo traigo no lo ve nadie. Y tengo que irme a lo que ve la gente, que es a ah, yo. Mismo si me tiro cinco meses trayendo shooters, verá la gente los shooters Igual que tuve un dos o tres meses subiendo mi ahora mismo en el canal l, la búsqueda. Por el cual más se encuentra mi canal es por tera. Es curioso. Cuando lo, tengo más vídeo de Ion que de tera. Pero bueno. Eh, los gustos son así. Es lo que hay. No sé qué me acaba de mí. Es un blog. ¿Vale? Pero como una especie de blog presentación. De los próximo blog. He ido un poco en, así en plan random. ¿Vale? Ya sabéis. Lo que más me gustaría hacer hincapié en eso. Eh, me gustaría dedicarme profesionalmente en el mundo del diseño gráfico y el dibujo me gustaría mi sueño es tener mi ya tengo mi, mi, mi mini estudio de grabación aquí me falta el croma que ya tengo ya, ya he ideado un modo de poner un croma falta la guita no es muy caro lo que voy a hacer pero me hace falta algo para tener que un croma para poder grabar en profesional porque también tengo un canal secundario de youtube llamado bueno, fran Corvo donde estoy subiendo donde empecé a subir guías de cómo crear un canal en youtube y tener un canal de Youtube sano, un canal de Youtube que funcione, cómo editar vídeos y cómo grabar vídeos bien. No se ve mucho eso por Youtube, pero yo lo voy a traer y lo quiero traer con mi conocimiento de más de 6 años en, en Youtube y edición de vídeo, con truquito y consejos para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo, y todo el mundo pueda, pueda hacerlo. Y bueno, la verdad que tengo que admitir una cosa y es que me ha ayudado bastante el tema de estar en YouTube porque yo cuando empecé en YouTube era muy tímido. Mi, mi mujer, que por aquel entonces era, era mi novia. Eh, yo era muy tímido, he eh, sido muy cortado y, a, y, a, y esa, timidez, esa timidez hacía que yo hablara muy bajillo y no se me entendiera. Por eso si veis mi primer vídeo eh, veréis que tal vez es como que no vocalizo bien y no es porque tenga una falta, no es porque no sepa hablar, no es porque eh, eso, tenga algo en la boca, es porque mmm, la timidez, quien sea tímido lo comprenderá, como cuando te gusta alguien y quieres eh, acercarte y decirle hola, me gusta, o hola, quieres quedar para tomar café o algo, y como que se te, te traba la, la lengua o algo, pues eso es lo que a mí me ocurre con la timidez, de hecho actualmente a veces me ocurre, no aquí, fuera, aquí con el canal no me ocurre, ni aquí, ni cuando, ni cuando grabo, ni cuando voy a una, entre una entrevista de trabajo, ¿por qué? Porque tengo confianza en mí, pero no puedo evitar ser tímido, es lo que hay, no soy como antes, pero a veces suelo suele ser un poquito tímido. Pero la verdad que el YouTube me ha ayudado bastante, si eso ya os digo. Os animo a que veáis mis primeros vídeos y veréis cómo hablo. Y veáis lo actual, es que... Aparte de que, bueno, hago ejercicios de vocalización. Ya eso que te cogen boli aquí la boca. Hago ejercicio porque, bueno... Eh, tanto por lo profesional como que soy de pueblo y los de pueblo hablamos así. Pero he tenido que hacerlo, la verdad. Tanto por... digo, Tanto por grabar por... Para, para Youtube como para la televisión y para abrirme al ámbito profesional el tema de vocalizar mejor pero vamos, yo creo que quien me conozca y me vea desde hace años sabrá lo que digo, sabrá que yo en mi principio eh, como que costaba un poquito entenderme, yo lo admito y luego llegaba así el típico listillo que decía sácate la polla de la boca o habla como la mierda Normalmente no suelen, no suelen ser españolas, normalmente suelen ser gente fuera de España que hablan peor que yo Y se, se desahogan yendo a un canal que no entienden cuando hablan mejor que él Pero la vida muy dura En fin, a lo que voy, que YouTube me ayuda bastante Ojalá esté aquí mucho más años Aparte de YouTube, tengo Twitch, que me encanta transmitir por Twitch Ojalá el canal, yo lo admito. Ojalá YouTube tuviera mucho más suscriptores. Ojalá en vez de casi 10.000 fuéramos casi 50.000. Ya no es lo económico, porque sinceramente quien diga que se gana es mentira. Yo he ganado, los, yo en YouTube ganaba. Yo ganaba porque ahora no gano, porque todavía no tengo partner. Ganaba una media de 30 euros, dólares cada dos meses, de última cada mes, porque me hacía mucha caña. Pero ya se ha vuelto otra cosa muy mala, y bueno, eh, a lo que hay. Yo con eso lo invertía en comprarme, por ejemplo, los cacos que tengo, comprarme un ratón nuevo, yo lo invertía para eso, lo invertía para mejorar de la estructura, de la infraestructura que yo uso para grabar. Pero bueno, no quiero rayar más, ¿vale? Tampoco quiero dejar hablar todo de mí, quiero que vosotros preguntéis, y en el próximo blog hablo de lo que queráis, si queréis puedo volver a hablar de mí. Algo más extenso o si queréis también os puedo aconsejar. Yo me gusta. Yo cuando tenía mi cibes venía mucha gente y me pedía consejo Tengo 36 años. Yo creo que, que algo ha vivido ¿No? Y bueno, ya sabéis que si queréis que hable de algo podéis comentármelo. Podéis decírmelo. Y yo encantado de la vida os lo digo. En el próximo blog Que espero traer, traer un blog todos los domingos. Como normal lo grabaré dos días antes. Porque los, los fines de semana solo está con la familia. Solo está ocupado con mi mujer o exceptuando hoy, que depende ¿vale? y eso, no quiero rayaros más, ya sabéis que aquí tenéis un, un, un amiguete, un compi eh, ojalá el canal siga creciendo más y más, tanto en Twitch como en Youtube y que esto no le caiga yo ánimo tengo y ojalá siga aquí por muchos más años, me sigáis viendo me sigáis creciendo, tanto profesionalmente como persona, y que bueno coño, que ya sabéis, que porque eso está. Soy le me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte like, como se suele decir en YouTube. Y hasta la próxima. Adiós.